Continuando con el módulo de inversores, vamos a hablar del análisis vectorial del inversor. Mi nombre es Alexander Bueno y soy el profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Comencemos. El modelo en vectores espaciales inversor y la carga se puede expresar de acuerdo a la ecuación que vemos en la lámina. La el vector espacial de línea neutro es igual a K por la el vector espacial de fuentes que tenga la carga más las impedancias propias menos las mutuas por el vector espacial de corriente. Inmerso dentro de las impedancias, tanto propias como mutua, está el operador P, que es el operador derivado. Recordemos del módulo de inversores, o perdón, mejor dicho, del módulo de vectores espaciales, que el vector espacial es un caso general del de fasor. Es decir, que toda la álgebra. Y todas las ecuaciones que vimos y propiedades eléctricas que vimos para el régimen sinusoidal permanente son válidas para los vectores espaciales. Entonces, el vector espacial línea neutro inversor lo obtenemos de acuerdo a la expresión que tenemos en la pantalla. Raíz de 2 tercios de 1, e a la j 2 pi tercios, e a la j 4 pi tercios, que es la transformación en vectores espaciales por la posición de los interruptores, SWA, SWB y SWC. Recuerden que SWB es 1 si, si el interruptor está encendido y 0 si está apagado. Estamos hablando de los interruptores de la rama superior del inversor, traspuesto por la tensión en la barra de corriente continua. E es el vector espacial de fuentes que puede tener la carga y se obtiene con la transformación de vectores espaciales de cada una de las tensiones en las fases. Esto nos da un modelo tanto en estrella como en delta para carga pasiva. En la, en la lámina podemos ver el modelo de la carga en delta, compuesta por una impedancia que debe ser equilibrada y una fuente de tensión. También tenemos el modelo en estrella de esa misma carga, en la cual la carga conforme a la fuente forman una estrella. Entonces básicamente podemos aplicar el mismo principio que vimos para el régimen sinusoidal permanente. Es decir, las cargas en estrella las trabajo directamente y me quedo trabajando en una sola fase. En este caso, en el mundo de los vectores espaciales. Si mi carga está en delta, hago una transformación a estrella y trabajo directamente. Entonces en la siguiente tabla tenemos las dos opciones. Si la carga está conectada en estrella o si la carga está conectada en delta. Fíjense que si está en estrella no tengo que hacer nada. K vale 1. Las impedancias son directamente r LP o 1 sobre CP, recuerden que P es el operador derivada con respecto al tiempo, y las mutuas son MP. Si la carga está en delta, las tensiones las divido entre raíz de 3 y le resto 30 grados, que es la opción para pasar de línea a línea a línea neutro. Las impedancias las divido entre 3, al igual que las mutuas las mismas relaciones que veíamos para régimen sinusoidal permanente para hacer la transformación de una carga equilibrada en delta a estrella. Entonces el inversor, ya habíamos discutido en temas anteriores, que imprime sobre la carga una tensión de forma hexagonal, es decir, sobre los tres ejes, el A, el B, el C y sus tres complementos. Si la tensión es hexagonal, la corriente sigue la misma forma de la tensión, es decir, forma un hexágono, como lo podemos ver, en color rojo. La fase A de la tensión Vista de la fase A de corriente en el ángulo de la carga, al igual que el régimen sinusoidal permanente. Es decir, ante una tensión que describe un lugar geométrico hexagonal en el plano complejo, la corriente describe en régimen permanente la misma figura. En esta lámina podemos ver la tensión en el tiempo. Ya habíamos visto que la tensión fase neutro del inversor corresponde a una escalera de dos niveles. Y cómo es la corriente en la fase A. Recuerden que la fase A se obtiene de escalar la parte real del vector espacial. En un caso de tensión en el otro de corriente. Si vemos el contenido armónico, tenemos contenido de fundamental, en este caso de quinta, de séptima, de onceava y de treceava. Recuerden que los inversores no pueden producir componentes de tercera armónica ni sus múltiplos. Con esto terminamos el este tema de análisis del inversor mediante modelos de vectores espaciales. Entonces el modelo de vectores espaciales nos permite utilizar los mismos principios que hemos aprendido del régimen sinusoidal permanente para el análisis de inversor, no importando si la carga está en delta o en estrella. Si la carga está en delta, hacemos la transformación de estrella y analizamos el vector espacial, el modelo de vectores espaciales. El, el modelo de vectores espaciales solo tiene 6 posibles salidas diferentes de tensión y el estado 0, es decir, 7 estados independientes. Y ante una figura o una tensión que describe en el plano complejo un lugar geométrico hexagonal, la corriente describe la misma, misma figura. Vamos a ver en el tema que sigue la modulación PWM que nos va a tratar de llevar la figura de tensión o el lugar geométrico de tensión del inversor de un hexágono a una circunferencia, recordemos del módulo de vectores espaciales, que un juego de tensiones balanceado de, de una sola secuencia, misma magnitud y misma fase sinusoidal de 120 grados, describe una circunferencia en el plano complejo. Es decir, las técnicas de modulación van a tratar, a través de la conexión y desconexión de la fuente, emular una trayectoria circular en el plano complejo, a fin de que las corrientes sean sinusoidales. Gracias por su atención y los invito a continuar al siguiente tema de modulación PWM. Gracias por su atención.